Bueno, el nuevo evento, el típico evento de jugar y consigues, en este caso vas a conseguir galletas y fresas, que las vas a cambiar por... ¿Puedes sacar 5 copias de esta carta? Es eh, muy difícil, las dos primeras seguro que sí, en, hasta el día 10, entonces en 10 días estas dos seguro que las sacáis, esta podría también, pero estas dos lo dudo bastante. Luego, las fresas, yo las cambiaría por las galletas, ¿sabes? Dos fresas es una galleta. Porque con las galletas te pilla la carta y si no quieres sacar más o no llegas a sacar más, puedes pillarte o los palos de oro, pero yo me pillaría lo, las, los espíritus de habilidad. Luego, ¿cómo se consiguen? Básicamente los partidos cuando más difícil sea el partido, pues más sacas. Eh, en el este, en el Maniac, yo he sacado, he hecho uno de solo de cada uno, he sacado 14 galletas, en el experto 10, y en el muy difícil, aparte de galletas dan fresas, porque solo te dan 5 galletas y 5 fresas, que es 2 fresas una 1 galleta. Así que, a ver, lo mejor es jugar, obviamente, la máxima dificultad, si no puedes, pues lo máximo que puedas luego se pueden conseguir más galletas por partido bonus de galletas que básicamente esta carta la propia carta del evento si la llevas en el equipo cada vez que ganes un partido de evento son tres galletas más y las del las del nuevo banner estas de aquí que son las del nuevo banner las dos UR esta y esta son 5 galletas por partido de bonus. Y esta, la SR, es una galleta y 5 fresas. Que es un, básicamente 7 galletas cada 2 partidos. Y diamantes se pueden conseguir unos 2000 dos mil, dos mil y poco diamantes. Aparte de 2 tickets de tirada. Tirada, una tirada, no es un multi las misiones de evento, la, el tercer apartado básicamente por ganar el primer y el segundo partido te dan un ticket cada, cada partido un ticket ganar el tercero y el cuarto son 300 diamantes cada uno y bueno, ganar el quinto te da un título Pero bueno. y aquí pues estos 300 diamantes son por romper el límite pone carta y valdrá cualquiera, estas botellas de, de energía son limitadas, moradas, pero no ni a funcionar igual, y aquí son 100 diamantes cada cosa que complete, son 8 cosas, así que 800 diamantes más 90 diamantes en los partidos que hagan las 3 medallas. Bueno, y la habilidad de la carta del evento es que tiene un 15% más de técnica cuando regatea. Si regatea, durante 15 segundos le baja la defensa a la portera rival un 5%. Y bueno, aunque el no evento es hasta el 10, la tienda está abierta hasta el 17, o sea que si... No puedes gastártelas, o, sea, o se te olvida gastártelas antes del día 10, porque tienes 7 días ahí para gastarte las galletas que te quedan.